Será el sábado 22 de febrero a las 4 de la tarde en el campamento BT. Cantaremos, jugaremos y aprenderemos de la palabra de Dios.